Mi nombre es Diego Valderrey y le vengo a, def a defender el ejercicio 4 en forma gráfica y lo quise hacer en forma analítica El ejercicio dice lo siguiente, si la tensión del cable es de 400 N determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la polea Este ángulo es el mismo ángulo theta que forma la línea AB sobre el bloque de escalera En resumen, el, el ejercicio no quiere decir que debemos calcular la fuerza resultante de que hay entre eh, los 400 N y también debemos calcular su dirección, cuya dirección es igual al valor de teta. Para ello utilizamos el método de paralelogramo. Hacemos líneas paralelas a los 400 newton y aquí utilizamos el método del triángulo de fuerza. Trazamos esta fuerza de 400 N y luego trazamos esta otra fuerza de 400 N. En el, en, en el problema nos dice que la, li, que la línea resultante se encuentra sobre la línea AB y aquí la podemos trazar. Que sería esta. Debemos calcular este ángulo. Para ello sabemos que esta fuerza casi de 400 N. Forma una línea vertical. Con, con un ángulo de 30 grados. Que es igual a este que está aquí. Ese nos dice que entonces en total nos da un total que el ángulo nos da un total de 90 grados entonces podemos decir que los 30, 30 grados este se los restamos lo que faltaría son los 60 grados que como ve ya está mostrado allí del otro lado, eh, del otro lado podemos ubicar el ángulo que equivaldría igual a teta como puede ver allí que eh, lo removimos de allí y lo pusimos en este ángulo este, este se podría reconocer como el triángulo de la sumatoria, que es el método que estamos utilizando. Este, Aquí, ya que tenemos los, el ejercicio, o sea, el triángulo de sumatoria, tenemos eh, las dos tensiones de 400 N y el triángulo y los 60 grados. Aquí podemos entonces explicar la ley de coseno que sería la fuerza resultante es igual a 400 newton elevado al cuadrado más 400 newton elevado al cuadrado menos 200, menos 2, menos 2 perdón, eh, por 400 newton, por elevado al cuadrado, perdón, por 400 newton, por 400 newton. Y aquí lo, lo multiplicaríamos por el resultado que sería coseno. Eh, perdón, aquí lo... Eh, y el resultado que nos dé, sacamos la cuenta con coseno de 60 grados. Y el resultado total nos daría, eh, la fuerza resultante es igual a 400 grados, 400 N. Y aquí podemos aplicar el método de la ley de seno que vendría siendo 400 newton sobre seno de teta es igual a la fuerza resultante entre seno de, seno de 60 grados. Cambiando eh, complemento, aquí podríamos poner 400 newton entre seno de teta es igual a 400 newton entre seno de 60 grados. Aquí, aquí se hace un despeje y quedaría 400 N de seno de 60 grados es igual a 400 N de, de, de seno de teta. Pero así lo volteamos para que el ejercicio se lea mejor. Eh, quedaría entonces 400 N de seno de teta es igual a 400 N de seno de 60 grados. Eh, 400, eh, 400 que se encuentra al lado de seno de teta lo pasamos al otro lado dividiendo entonces quedaría seno de teta es igual a 400, a 400 newton de seno de 60 grados entre 400 y sacando la cuenta nos daría seno de teta es igual a 0.866025 ya teniendo este resultado sacamos la inversa de seno y, la, y ese resultado, de la inversa de seno, la sacamos con el resultado que nos dio de seno de teta, que sería 0.866025, nos daría un total de 60 grados. Eh, muchas gracias por su atención, mi nombre es Diego Valderrey, y disculpe, disculpe por pegarme tanto, es que me, me puse un poco nervioso, ya que es la primera vez que hago una presentación así.